¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Bienvenidos aquí a Espacio de Excelencia. Ya estamos listos para nuestro programa de cada 15 días, todos los lunes, cada 15 días aquí en el espacio de Census, Capacitación con Sentido. Es un gusto saludarle. Yo soy Fer Toraya, licenciado en Psicología. Para quienes no me, me conocen, no han. No, no saben quién rayos soy, soy licenciado en psicología, estoy eh, pues eh, certificado en programación neurolingüística, tengo una certificación también en psicotraumatología, estoy especializado en modelos terapéuticos postmodernos, en escuela sistémica. en fin, tengo una serie de, de, de este, um, especializaciones que no es tanto por y lo digo tal cual, eh, presumir, sino más bien para que estén tranquilos, tranquilas, sabiendo que de este lado, pues, tengo eh, una, una visión tanto cuanto, pues, amplia de lo que vamos a trabajar y a hablar el día de hoy en este programa y en esta serie de programas que estamos teniendo como ya es costumbre, cada 15 días eh, les compartía. Y el tema de hoy que eh, tenemos para trabajar, para hablar, para compartir contigo, pues son eh, la posibilidad de sanar nuestras heridas del pasado, sanar las relaciones que tenemos con papá y con mamá. Un tema bien interesante, un tema... Eh, que si nosotros logramos eh, desmenuzar, logramos sanar, logramos pues eh, este, trabajar en ello, nos abre puertas, puertas enormes, puertas eh, que nos permiten eh, crecer, nos permiten trascender, desbloquearnos de muchas situaciones presentes y por supuesto futuras. Y fíjense cómo se van enlazando pasado, presente y futuro. De tal manera que pudi pudiésemos decir que el presente se potencia cuando nosotros, además de trabajar en nuestro presente, en nuestras capacidades, en nuestras habilidades y recursos, también de alguna forma buscamos sanar nuestro pasado, nuestra historia personal. En donde invariablemente pues, se encuentran papá o mamá, o quienes hacen o hicieron los roles, los papeles de papá y mamá, incluso, incluso si nunca llegamos a conocer a papá y mamá en su momento. Así que bienvenidos, bienvenidas sean ustedes a este su espacio de excelencia en nuestro programa que cada 15 días tenemos aquí en Census Capacitación con Sentido. Bueno, pues vamos a, entonces, Hablar un poquito al respecto, amigo amiga. Y te voy a compartir seis, eh, digamos que escenarios, seis circunstancias, seis eh, traumas, seis eh, heridas que pudiésemos adquirir o haber adquirido en la infancia y... Eh, mi intención es que te puedas identificar con alguna o con todas, con alguna de ellas al menos, para ver si eh, se tocan por ahí algunas fibras y vas a ubicar, amigo amiga, vas a ubicar cómo esa huella de herida, esa herida o ese trauma repercute hoy en nuestro presente, en tu presente quizás. Así que vamos a ir con la, el, el primer escenario, que a, lo mejor, que a lo mejor tuviste, que a lo mejor escuchaste o afrontaste o enfrentaste. Y lo primero que te quiero decir es si recuerdas que en algún momento alguien, papá o mamá, alguien más, no lo sé, te dijo algo así como, deja de llorar, siempre quieres llamar la atención. ¿Cuántas veces no escuchamos? no vivimos esta, esta escena de deja de llorar, nada más estás llamando la atención. De ser así, amigo, de ser así, amiga, es altamente probable que a lo largo de tu vida, si escuchaste este tipo de frases, seguramente estés enfrentando lo siguiente. Miedo, por ejemplo, a hablar en público, o miedo a que pues digamos que eh, a escuchar lo que tú estás pensando, a que los demás te escuchen. Miedo a ser escuchado, miedo a mostrar lo que piensas y sientas. Ubicas como eh, tan solo esa frase o algo semejante de dejar de llorar, te estás llamando la atención o simplemente lo haces por llamar la atención, Desemboca, des, eh, sí, des, desemboca en una situación como miedo a hablar en público o miedo a expresar lo que sentimos o lo que pensamos. ¿Te, te hace sentido esta primera trauma o huella que te acabo de compartir en este escenario? Y esto es consecuencia de un proceso recurrente a lo largo de nuestra infancia. ¿Qué otra, ¿Qué otra escena te, te puedes estar recordando en imágenes, sonidos o sensaciones? Bueno, pues a lo mejor viviste algo parecido a, no harás esto, no estudiarás esto, no vas a ir aquí o allá, porque yo lo digo, o porque soy tu padre o tu madre. ¿Te tocó vivir algo parecido? No vas a hacer esto, no vas a ir a tal o cual lugar, eh, no vas a estudiar, lo que sea, pues, porque lo digo yo o porque soy tu, tu mamá o tu papá. ¿Te tocó algo parecido? Y si esto se vuelve recurrente, un aspecto muy semejante a esto, resulta que entonces... Empezamos a tener miedo a tomar nuestras propias decisiones. Empezamos a mm, permitir que los demás decidan por nosotros. Empezamos a, ¿y si no puedo? ¿Y si me equivoco? ¿Y si no soy capaz? ¿Ubican? ¿Ubicas cómo es que esta situación de estos miedos de expresarse o en este caso de equivocarse se van tejiendo desde nuestra infancia a ver qué te parece esta otra situación probable que te puedo compartir puedes sacar una mejor calificación que la que me traes Aún hayas sacado un 9 por ejemplo. Quizás... ¿Por qué no sacaste 10? ¿Te tocó por ahí algo así, semejante o parecido? ¿Puedes sacar mejores calificaciones? Bueno. De adulto, quizás, eh, resulta que tienes una vida algo así como... Sentir que nunca es suficiente algo o quizás eh, necesitas sentir que debes ser mejor siempre, incluso aunque no descanses. Esa necesidad imperante de ser mejor o esa necesidad, perdón, o esa sensación de no ser suficiente lo que hagas o lo que eres no eres suficiente vas por ahí captando toda esta situación amigo amiga cómo estos eventos en la infancia si son recurrentes, y si son constantes detonan en la problemática presente como la que te acabo de compartir sí te, te me vas siguiendo amigo amiga ok Cuarta, cuarta ejemplo, situación probable que quizás viviste. A lo mejor ya no tanto este, personas, eh, chicos, más, más para acá, más jóvenes, pero a lo mejor los de, diría yo, este, los de mi rodada, los de mi edad, 40 para arriba. Este, casi, casi llego a eso. A eso. A lo mejor pudiste experimentar algo así como, no entiendes, no entiendes más que a golpes, incluso hasta llevarnos golpes, ¿no? ¿Qué no captas? ¿Necesitas que te, que, que te dé una nalgada? Algo así parecido y que sea recurrente. Y por lo tanto... Creemos que ya de adultos a lo mejor, a lo mejor no, no es eh, una constante o no es algo radical, pero a lo mejor en el caso, por ejemplo, de las mujeres, eh, pudiera ser que si a lo mejor su pareja les golpea, las maltrata, las pega, es porque es para su bien, es por su bien. O a lo mejor significa... Es que te pego porque te amo. Te corrijo porque te amo. Ubican. Como eh, todo se desencadena. O muchas cosas se desencadenan en, en la infancia. O vámonos al revés. El padre o la madre que complace en todo al hijo. Incluso se lo dice, pídeme lo que quieras. Todo lo que quieras será tuyo. Te lo doy. De tal manera que cuando van creciendo, quizás se preguntan estas personas, ¿Por qué no puedo obtener todo si yo lo quiero todo? O porque es lo que quiero, no lo obtengo. Te doy otra más, <coughs> otra más. Mm. Eh, si te eh, pego es por tu bien. y de grandes, quizás muchas veces eh, eh, masoquistas, por ejemplo, ¿no? ¿Te das cuenta, te das cuenta, amigo, amiga, cómo todo lo que ocurre en nuestra infancia repercute o puede repercutir en el presente? Y que bueno, muchas de esas experiencias que vivimos en nuestra infancia, están presentes nuestros padres y no porque nuestros padres nos eh, tengan la intención de mal, maltratarnos o eh, jodernos la vida a propósito, sino que al final de cuentas es la forma que quizás también ellos eh, fueron corregidos o al revés, si nunca fueron corregidos, bueno, pues eh, ellos al no experimentar un, un, un, un orden, un, un, una forma de, de ser atendidos, pues eh, se exceden con los hijos, ¿no? De tal manera, amigo amiga, que cuando tenemos este recuento de, de los daños, dirían por ahí, nos damos cuenta que muchas de las cosas en las cuales nosotros tenemos este resultado, es decir, este presente, su origen se gestó en el pasado. Y por eso es que he titulado este programa eh, Sanando nuestro pasado, Sanando tu pasado. Porque es importante reconciliarnos con nuestro pasado. No importa de qué tipo haya sido, no importa qué traumático no haya sido. Es fundamental, es importante que pudiésemos nosotros tener acceso a hacer este ajuste, este cambio y esta sanación en nuestro pasado. Y muchos de, de, de, de las situaciones, amigo amiga, que se nos presentan invariablemente están presentes, papá y mamá. Es por eso que me parece trascendental, amigo amiga que pudiésemos iniciar la sanación de nuestro pasado con la sanación en la, de la relación de nuestros padres, la relación que nosotros tenemos con ellos, no la que ellos tienen con nosotros. Y me explico con mayor eh, exactitud en esta expresión, amigo, amiga. En toda relación humana hay dos vías, es, es dual pues, la relación que yo tengo con la otra parte y esa parte, esa otra persona o personas, la relación o relaciones que tienen con nosotros. De tal manera que no podemos, no podemos influir en la relación que ellos tienen con nosotros. Es decir, no podemos eh, exigir, pedir, demandar que cambien su forma de ser. porque ellos tienen todo el derecho de ser como, como son, nos guste o no. no. Incluso lo pongo en este contexto, amigo amiga, nos hayan dañado o no. Sin embargo, sí podemos influir en nuestro comportamiento, en nuestra relación hacia ellos, la que tenemos hacia ellos. Y es lógico, amigo amiga, que si alguien percibimos que nos dañó, de la forma que sea, leve o no, no importa. La, la, la, la primera, la lógica, pues, es alejarnos. No volver a intercambiar palabra o espacio o tiempo con esa persona. ¿Por qué? Pues porque me dañó. Y eso está bien, en cierta forma. Pero es tan solo una de las formas... En cómo podemos eh, actuar. Otra forma, de una manera más adaptativa, más sana, es eh, cambiando mi relación hacia ella. ¿Cuántas veces no, pues digamos que tenemos eh, conflicto con papá o con mamá? ¿Cuántas veces no hemos dicho, no voy a ser como él o como ella. Y cambiamos, de, de rechazamos a papá o a mamá, no importa, rechazamos. Eh, y nos convertimos en aparentemente lo opuesto. <coughs> si alguien, si papá o mamá nos golpeó, y si tenemos hijos, por ejemplo, no tenemos la más mínima intención de que nuestros hijos... Eh, vivan lo que nosotros, y entonces nos vamos al otro extremo. Nos volvemos laxos, nos volvemos permisivos. Le damos todo lo que yo no tuve, se los doy. O también al revés, ¿no? O sea, me identifico y muchas veces he escuchado a padres decir: así me educaron. ¿No? No importa como hayan sido educados papá o mamá, yo tengo una relación con ella. Yo tengo una relación con ella. Producto de esa relación es eh, muchas las cosas que ocurren en mi presente. Así que mi intención, amigo, amiga, es poder sanar mi pasado iniciando con papá y con mamá. Si tienen dudas, preguntas o comentarios, creo que eh, con mucho gusto, creo que sea interesante ahí compartir eh, todo, todas estas dudas o preguntas al respecto aquí debajo del chat. Estamos para apoyar, estamos para responder, ya sea en vivo o en repetición, con mucho gusto lo, lo, lo podemos ir haciendo, así que con mucho gusto ahí comparte, comparte eh, todo lo que en este momento tú estás recordando eh, este si has sanado esa, esa parte, si no la has sanado, si todavía necesitas trabajar al respecto <coughs> conozco mucha gente que eh, se aleja de, de los padres producto de una mala vida eh, de niño de niña que tuvieron con ellos ¿no? ¿no? Eh, y sin embargo, a pesar de que se alejan o se han alejado de, de, de papá o de mamá o de ambos, eh, su presente no es lo que ellos esperan o quieren. Y siguen, lo pongo en este contexto, luchando por tener, por vivir la vida que ellos quieren. Y se tropiezan por lo mismo y a pesar de que se alejan de papá o mamá, eh, los siguen culpando. Y aquí no estamos, amigo o amiga para culpar a nadie. No se trata de culpar a papá o de culpar a mamá. Este no es el objetivo de sanar. El objetivo es reconocer el origen. Reconocer que si tenemos una herida, una persona que toca la herida nos va a lastimar. Pero esa persona no nos hizo esa herida, esa herida ya está antes. Y el punto aquí, amigo, amiga, es, ¿cómo rayos le hago? ¿Cómo rayos le hacemos para ir sanando todo esto? Tan grave o tan no grave, eh, lo que nos haya ocurrido. El trauma, la herida, lo que sea, no importa. Así que te voy a compartir voy a compartir en este momento, amigo amiga, de por lápiz y papel, para darte una herramienta que me parece muy útil que ha compartido en otros espacios. Yo la comparto con mis um, pacientes, con mis clientes o consultantes también, como ahora también ya se, se dicen tradicionalmente, eh, y que les ha ayudado bastante para empezar a abrir lo que simboliza la sanación de nuestro pasado. Así que, mientras vas por eh, lápiz y papel, para poder precisamente tener esta opción de sanar, déjame checar, vamos a ver... <tose> ¿Dudas, preguntas, comentarios? Ahí ya tienen por ahí unas, unas preguntas que les lanzamos. Ojalá que puedan responder, respondernos. Y estamos aquí en Espacio de Excelencia hablando sobre sanar nuestras heridas o nuestro pasado. ¿Por qué iniciar con papá y con mamá? Papá y mamá nos enseñan básicamente... Básicamente, eh, tres cosas. ¿Qué tal? ¿Qué tal este? Lili, ¿cómo estamos? gusto saludarte. Es sanar a mamás. Sí, sí, sí, es, es eh, muy recurrente. Mamá, en la vida de cualquier ser humano, seamos hombres o mujeres, es este, trascendental hacerlo, trascendental. Así que, eh, papá y mamá nos enseñan tres cosas básicas, obviamente muchas más, pero tres cosas básicas. Lo primero que nos enseñan es cómo se es mujer o cómo se es hombre. Esa es la primera enseñanza que papá y mamá nos muestran. No, no que nos lo digan, a ver, hijo, a ver, hija, a ver, siéntate que te voy a enseñar cómo es ser una mujer o cómo ser un hombre. No, con el ejemplo, con las acciones, incluso con las palabras, pero de otro tipo, con lo, como se los compartí al principio, <coughs> con estas frases recurrentes, ideas o programaciones recurrentes. Entonces, lo primero que papá y mamá nos enseñan es a cómo es ser mujer y cómo es ser hombre. Lo segundo que nos enseña papá y mamá es cómo es la pareja, cómo es estar en pareja, cómo es ser, eh, es tener una relación de pareja. Eso nos enseñan también. En lo que antes estaban diciendo o era mu, mu, muy eh, recurrente, ¿no? Hay que casarse, hay que, el matrimonio es para siempre. Todas esas ideas, bueno, es lo que nos, nos enseña papá y mamá. Cómo ser una relación o tener una relación de pareja y cómo ser un, un, un, un novio o novia o una pareja este, en esa relación. Y lo tercero que nos enseñan también cuando tenemos hijos, pues es cómo es ser papá y cómo es ser mamá. Que ya con esas tres cosas... Tenemos para toda en la vida, ¿eh? <risa> Dado que mamá y papá nos enseñan, eh, dice, sí, he buscado sanar heridas. Me parece un tema bien interesante. Eh, Gaudi, ¿qué tal? ¿Qué tal, Gaudi? Gracias por escucharnos y vernos aquí. De tal manera que con esas tres cosas eh, nosotros vamos en nuestro desarrollo y en nuestra vida. Porque, pues, obviamente, o somos hombres o somos mujeres, ¿no? Obviamente, si estamos en una relación de pareja, pues eh, ya sea que la repitamos la misma forma o estilo de la relación que tuvieron papá o mamá o que tienen papá o mamá, o la rechacemos, ¿no? El tipo de relación que tienen. O si soy hombre y tengo hijos, bueno, pues ya sea que reproduzco el mismo estilo de ser papá, en mi caso, o si tú eres mujer, reproduces el mismo estilo de ser mamá, por ejemplo. O al revés, rechazamos a nuestros referentes. Si yo soy hombre, rechazo el estilo de ser papá. Y si eres mujer, rechazas el estilo de ser mamá. Tan solo por eso, ya traen, ya, ya traemos consecuencias buenas y malas al respecto. Es por eso que es importante sanar Sanar a papá y sanará mamá. Porque resulta lo siguiente, amigos? Resulta lo siguiente. Mínimo, mínimo hay... Tenemos a... Existen dos papás y dos mamás. Y me explico. Imagínate... Si tienes hermanos, me vas a entender perfectamente. Me vas a entender sin ningún problema. Si te encuestas a tus hermanos, hermanos y hermanas, y les preguntas, ¿qué opinas de papá o qué opinas de mamá? Habrá más de uno si tienes varios que pues tengan opiniones diferentes a la tuya. Habrá más de uno que tu hermano o tu hermana te diga, ah, pues papá, esto, mamá, esto, y lo que sea, y, y, y difieras en la percepción. ¿Cómo es posible, si fueron educados por el mismo papá y por la misma mamá, que tengan opiniones, y lo pongo entre comillas, diferentes? Me podrán decir, ah, bueno, pues es que este, yo fui el mayor y en el, con el menor ya ni se esforzaron, o viceversa, no lo sé. Pero esto, hay estudios donde se hacen este tipo de preguntas a gemelos y los propios gemelos tienen, tienen eh, respuestas diferentes también. ¿Cómo es posible que los, los mismos padres, las mismas personas, sean percibidas de diferente forma. En este caso, hermanos gemelos o no gemelos. ¿Dónde está? ¿Qué, qué hay diferente? ¿Mamá es diferente? ¿Nos la cambiaron? ¿No? ¿Cómo está esto? Bueno, la respuesta, amigos, es, y lo dije hace ratito, hace unos segundos, percepciones diferentes. Ante una misma experiencia, hay interpretaciones diferentes de todos nuestros hermanos, incluyendo la nuestra. Y eso implica, por tanto, preguntarnos ¿Quién tiene la razón? ¿El hermano mayor? ¿El menor? ¿El del medio? ¿Yo? ¿Quién? ¿Quién? La explicación es la siguiente, amigo amiga. Todos, incluyendo a tus hermanos, por supuesto, incluyéndote, tenemos dos papás y dos mamás. Nosotros incorporamos o in, eh, introyectamos, metimos pues en nuestro mapa, en nuestro esquema mental, a una mamá y a un papá. Diferente a la mamá de afuera y al papá de afuera. Y explico lo siguiente. Se, se, son, son, son mapas que tenemos. Y se dice, por ejemplo, en programación neurolingüística o también en el modelo sistémico que el mapa no es el territorio. Si yo te pregunto, imagínate con una palabra o un concepto a México... Y entonces hay quienes eh, México simbolice eh, este, la comida, no la gastronomía mexicana, eso es México. O quizás otras personas simbolicen la música, la música ranchera, por ejemplo, los boleros, eso es México. O quizás eh, este, México, alguien, ah, pues dibujen en, en su cabeza el mapa de la República Mexicana. Eso es México para esa persona, pues. Yo te pregunto, ¿para ti qué es México? En un concepto. Y no importa qué concepto me digas, qué concepto tengas en la cabeza, yo te aseguro que eso no es México. Y sin embargo, simboliza México. Pongo eh, como relieve, el, el mapa de México. Todos conocemos el mapa de México, no lo sabemos. Es, tiene una orografía muy peculiar, así como Italia, la bota, ¿no? Bueno, México tiene esa orografía específica y, y particular. Sin embargo, eso no es México. México es mucho más que eso. Solo que necesitamos crear un símbolo para una representación de lo que significa México en este ejemplo. De tal manera que México no cabe en tu mente aquí, más que de esa forma. Lo mismo ocurre con papá y con mamá. Nosotros incorporamos mapas, el mapa de mamá y el mapa de papá. Tu hermano, tu hermana incorporó su propio mapa de papá y mamá. Y al mismo tiempo, papá y mamá externos, son diferentes a nuestros mapas, a tu mapa, al mapa de tu hermano o de tu hermana. De tal suerte que entonces hay un papá externo, una mamá externa y un papá interno y una mamá interna. ¿Con quién hay que reconciliarnos? ¿Con quién hemos hecho esta relación? ¿Con los de afuera? o con lo que yo incorporé, o con lo que yo percibí. ¿Con quién han hecho la relación tus hermanos? Incluso si tienes un hermano o hermana gemela. Cuando escuchas, dices, espérame tantito, ¿estamos hablando del mismo papá? ¿Estamos hablando de la misma mamá? Ellos tienen sus propios mapas. De tal manera que nosotros nos relacionamos, no con el territorio, sino con nuestros mapas. Hemos hecho un corte de la realidad. Hemos percibido una parte de la realidad, más no toda. Pero esto es normal, ¿eh? lo hacemos siempre. El problema es que ese corte, ese recorte de la realidad, nos está trayendo problemas. Como los compartí al principio, ¿no? Así es que la reconciliación, la reconciliación, amigo amiga, es con el mapa, con la forma en cómo hemos visto hasta hoy a papá y a mamá. Y para ello te voy a eh, compartir una herramienta, un ejercicio o herramienta que en lo personal yo comparto mucho con mis pacientes, con mis clientes, con mis consultantes. Y les ha funcionado enormemente y por eso te lo comparto. Es una de muchas herramientas eh, que utilizamos en, en, en terapia eh, para trabajar la reconciliación y la sanación de nuestro pasado. Te recomiendo que... Mmm, Déjenme... Que compres... Uno de estos, mira. Un cuaderno. A tu gusto, a tu estilo, que lo forres si quieres, que lo adornes, no importa. O a lo mejor que compres dos de estos, ¿no? Uno para mamá y otro para papá. O eh, algunos eh, lo que hacen es dividirlo y... Abrirlo en dos entonces eh, en una parte para mamá y otro para papá. No importa. Ahí es, ahí es tu preferencia. Y lo conviertas en un diario muy especial. La consigna es la siguiente. Vas a trabajar durante una cuarentena. Una cuarentena simboliza cuarenta. 40 días. Durante 40 días, yo te voy a pedir que trabajes a mamá y otros 40 días trabajes a papá. ¿De qué forma vamos a trabajar con papá y con mamá? Hablo de los mapas que tenemos incorporados, no con los de afuera. ¿Sale? Que inicies con lo siguiente. Quiero que todos los días, todos los días, sin excepción, durante 40 días, escribas al menos, al menos una hoja de, de, de escritura, al menos una hoja o una cuartilla, pues, un lado mínimo, una cuartilla. Si te si requieres escribir más, hazlo. Tampoco eh, te este, escribas este, cartas y cartas, porque vas a tener tiempo para hacerlo. Así que en un día, 30 minutos, escribe. Mínimo una cuartilla, ¿sale? Un lado de la hoja. ¿Qué vas a escribir ahí? Bueno, ahí quiero que escribas todas tus quejas, todos tus reclamos, todas tus... Eh, pues, eh, situaciones que quieres reclamarle a papá o a mamá, según con quién inicies. Ahí escribes todo, todo lo que quieras reclamarle, todo lo que quieras eh, este, regañarles, eh, cuestionarles, no importa ahí, lo escribes. ¿sale? Solamente hay una sola regla, bueno, ya serían dos, porque la primera es mínimo una cuartilla, la segunda regla es, no se vale repetir lo que ya escribiste el día anterior. Es decir, todos los días le vas a escribir reclamos nuevos, diferentes, uh -huh. durante 40 días. Vas a hacer esto. Va a llegar un momento, amigo, Amiga, que te vas a sentar a escribir tu diario, abras tu cuaderno. Mmm, no tengo para qué una pluma pero bueno. Imagínate que tengo una pluma. Y te preguntes: ¿y, qué, y ahora qué escribo? A ver, ya escribí esto a ver, y vas a checar, vas a ver, sí, ya está aquí. Ah, a ver esto, a ver, ya lo escribí esto también. Ah, sí, ya aquí está. Va a llegar un momento dentro de esos 40 días en que te vas a preguntar. Es que ya no tengo más que, que escribir, más reclamos. Ya se lo dije todo. Bueno, ese día va a ser el switch, el cambio. Porque entonces ese día vas a escribir todo lo que le agradeces. Tanto o mucho, no importa. Le vas a agradecer o vas a escribir recuerdos agradables, o vas a escribir lo bonito que sentiste cuando, gracias por, recuerdo esto de una forma agradable, hermosa, bonita, no lo sé. Igual una cuartilla hasta que termines los 40 días. De tal manera, amigo o amiga, ¿Qué es lo que estás haciendo? Lo pongo sobre la mesa. ¿Sale? ¿Qué es lo que estás haciendo con este ejercicio? Una vez que termines, imagínate que esto es el cuaderno de mamá. Ahora. Bueno, este, este es mamá y ahora vas con papá. Igual, inicias lo mismo. Todos los reclamos que quieras se los escribes. Ahí se los dices. Cuando abras el cuadernillo, el diario, y te preguntes qué más le puedo decir, y, y puedas repasar y puedas ver ahí, y digas, ya no tengo más que reclamarle, no importa qué día sea, si sea el día 39 o el mismo día 40, entonces ese día continúas con... El agradecimiento, con los recuerdos bonitos, con las añoranzas, con lo que disfrutaste de ellos. Con lo poco o mucho no importa. Te dije o te pregunté, ¿qué estabas haciendo? ¿Qué estamos haciendo con este ejercicio? Limpiar el baúl. Imagínate un baúl donde haya literalmente basura. Para que entre algo bonito, algo nuevo, incluso, necesitamos sacar toda esa basura. De lo contrario, ya no entra. No entra más. Está lleno hasta el tope de basura. Bueno, lo que estamos haciendo es sacar la basura. Sácala. Ahí. Sácala. Y estamos cerrando, llenando ese baúl con lo positivo, con lo agradable, con el agradecimiento tan solo porque nos dio la vida ambos y entonces con lo que nos quedamos es con lo positivo y no significa que eso no haya ocurrido sino significa ya pasó hoy elijo quedarme con esto Y esa es una extraordinaria, extraordinaria manera, amigo, amiga, de empezar a hacer ese switch, ese cambio, esa sanación de nuestro pasado. Espero, espero en, en verdad de corazón, amigo, amiga, que eh, si requieres hacer este trabajo interno, este trabajo con, con, con tu infancia, con tu pasado. Lo hagas. Es un ejercicio sumamente poderoso que se lo escuché o nos lo compartió uno de, de mis mentores. Cuando, cuando uno lo hace, en verdad, es a uno cambiar esa, lo que simboliza eh, ese mapa. Y obviamente cuando entendemos que el mapa es eso, el mapa y no es el territorio, que cuando entendemos que incorporamos a mamá y que incorporamos a papá de una forma que no es la totalidad de mamá y la totalidad de papá. Entonces empezamos a comprender que lo que hemos hecho es hacer ese recorte. Por los motivos que hay sean, hicimos ese recorte y que muchas veces dejamos de lado todo lo demás. En la metáfora de México dejamos de lado, eh, bueno, uno que es hombre, ¿verdad? El fútbol, el box, pero también dejamos de lado, este, si yo nada más veo la, la, la gastronomía, pues dejamos de lado también, además, la música, dejamos de lado la cultura. Dejamos de lado este, los diferentes mosaicos que hay en la República Mexicana, al norte, al centro, al sur, este, nuestras raíces eh, prehispánicas. O sea, dejamos de lado muchas cosas, dejamos fuera, en el recorte que hicimos, dejamos fuera al territorio completo. Y por tanto, eso también ocurrió, o ha ocurrido, y seguirá ocurriendo, con la realidad, y en este caso específicamente la realidad llamado papá y llamado mamá, con el territorio llamado papá y mamá. Y cuando entendemos que el mapa, que la incorporación de papá que tengo y de mamá que tengo, es solamente una pequeña parte, bueno, pues aún así, esa pequeña parte la voy a limpiar y me voy a quedar con lo mejor. Con lo mejor. Y empiezo a sanar. Porque entonces, créeme, amiga, créeme, amigo, vas a empezar a ver de forma diferente a papá y a mamá. Y cuando nosotros vemos de forma diferente nuestra realidad, como magia, la realidad cambia. Porque entonces empezamos a vibrar de forma diferente. Porque entonces empezamos a relacionarnos con ese nuevo mapa, como te dije hace rato, la relación que tenemos con esa parte con esa persona, papá o mamá es en realidad con el mapa que incorporamos, y si el mapa lo pongo para que suene dramático así con, perdón que lo exprese así, pero para que me dé a entender con la basura que tenemos de mapa y lo cambio por el, un mapa más rico más potente. No importa incluso, ¿eh? Si sea real o no. De después, en otro momento, se los comparto el por qué no importa si es real o no. Pero si empezamos entonces a llenar un nuevo mapa, a construir un nuevo mapa, entonces también, así como con el mapa anterior nos relacionamos, bueno, con este nuevo mapa también nos vamos a relacionar. ¿Cómo? De forma diferente. Por eso es que cuando yo cambio mi visión de mi territorio con un nuevo mapa, el territorio se vuelve mucho más rico. Se vuelve diferente, cambia. Cuando yo cambio, todo a mi alrededor cambia. Espero que hayan comprendido y entendido el origen de la importancia de sanar nuestro nuestro pasado. Ojalá que estés en esa condición y en esa actitud de empezar a sanar, de empezar a sanar tu historia. Pero si le echamos un poco de coco, un poco de cabeza, de corazón, por supuesto, esto también podemos hacer con el resto de nuestras relaciones. Incluso, si jamás las volvimos a ver y que sin embargo nos dejó dañados o nos dejó heridas. También podemos transformar esa relación, porque esa relación sigue afectándonos. Aunque ya no hayamos eh, tenido contacto con esa persona, simplemente porque nos alejamos, porque se fue o porque murió. Uh -huh. Esto es lo que te quería compartir, amigo, amiga, el día de hoy en este programa, Sana tu pasado, reconcílate con papá y con mamá, con tus padres. Espero que empieces a practicar, empieces a realizar esta, esta herramienta, a realizar, a comprar tus diarios y los empieces a llenar. Vamos a ver si tenemos por aquí este, dudas, preguntas, comentarios, ojalá, ojalá que sí. Lili Mendívil, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Alice, qué gusto saludarte. Por ahí vi a eh, alguien más que estaba por ahí, de apellido García. Se me fue por ahí, déjenme ver si por aquí le rescato. Gaudí, ¿no? Gaudí García. Ok, ojalá, ojalá que te haya servido y si consideras que es importante dale like a esta transmisión es importante para nosotros compártelo con tus eh, contactos para que lleguemos cada vez más eh, gente y que estas eh, tips consejos intercambio de ideas por qué no pues les sirva también vale si tienes dudas preguntas comentarios espero responderte aquí y si no te responderé por supuesto en, este, en grabación, si ya sea que me veas en vivo o en grabación, te agradezco mucho tu preferencia. Yo, yo soy Fertoraya en este programa de Espacio de Excelencia que está hecho para ti. Al final de cuentas, tú eres la razón de esta, de esta eh, eh, propuesta que tenemos para ti. Espacio de Excelencia. Aquí, por supuesto, en la señal de Census Capacitación con Sentido. Y bueno, pues si no hay más por el momento, espero que el, tengas una extraordinaria, extraordinaria semana, un excelente inicio de semana, que empieces a limpiar, limpiar lo que haya que limpiar de, de tu historia para que tu presente sea un presente potente, fuerte, diferente y que consigas lo que tanto sueños que consigas lo que tanto deseas. Es un gusto haberte estado saludando, es un gusto haber estado eh, aquí, que tú me hayas acompañado hasta este momento, gracias a cada uno, a cada una de ustedes, estamos en contacto, nos vemos el próximo eh, programa dentro de 15 días, en donde vas a tener también eh, más información de desarrollo y crecimiento humano. Yo soy Fertoraya, gracias allá en Controles, me despido y que tengan una extraordinaria noche. Cuídate, un abrazo a la distancia. Hasta pronto.